Mi nombre es María Laura Larramendi. Yo soy licenciada en enfermería. Me recibí en la Universidad de la República, antes llamada INDE. Este, trabajo en un hospital. Y bueno, hace 12 años que estoy recibida. Yo trabajo en un, en un programa del adulto mayor, eh, o sea que le brindamos cuidados al adulto mayor en su domicilio. Esos cuidados, eh, en época de no pandemia, nosotros vamos al domicilio y no solo hacemos cuidados de medicación, sino este año se vio mucho más este, relacionado a lo que era la escucha. Este, muchos de ellos nos decían, eh, me pasó una paciente en particular que me decía Laura, la próxima vez yo no voy a estar acá, estaba institucionalizada. Le pregunto por qué y me dice, y yo tengo 87 años, yo con esto de la pandemia, acá mis hijos no me pueden ver, y prefiero, si me tengo que morir mañana o pasado, irme a mi apartamento con una cuidadora y que, y que mis hijos me puedan ver y yo ver a mis hijos. Entonces, es lo que digo, muchas veces nuestro cambió el ir y dar una medicación o sacar sangre a, a sentarnos y escucharlos y contenerlos. Lágrimas de los dos lados, de los pacientes, de nosotros, este, y de eso se trata la enfermería. El cuidar, que uno cuida. Desde el corazón, de la escucha, con, con amor, no solo es la asistencia. En eso cambió mucho. Eh, y bueno, y los miedos propios de la profesión, ¿no? No contagiar a, a la paciente, no contagiarme yo. Eh, miedo de, de, no solo de al lado de la salud, sino de llevar la enfermedad a mi casa. Tradiciones eh, de nosotros, de, de un abrazo, de compartir el mate, de, de cosas que tuvimos que cambiar o el saludo en mi casa con mis propios hijos que siempre era un abrazo y cambió a llegar y, y hacerlo a modo de juego con mi hijo chica chico y decirle no, puño y puño y después mamá te abraza. Muy fuerte fue, pero bueno, por suerte creo que, que de a poco lo fuimos conociendo más sobre el tema y, y bueno, y eso, pudiendo ayudar y ayudarnos a nosotros también. Yo creo que desde tercero liceo yo ya sabía que quería, no sabía si nurse, o enfermería, pero bueno, eh, me, me, porque me gusta el cuidado, este, era que ya, ya lo tenía decidido desde el liceo. Yo creo que los desafíos yo los tomo más como el, el seguir superándome o, o, o el superarme desde, desde el siempre. Eh, hubo obstáculos muchas veces, había más beneficios si era masculino o femenina, este, pero bueno, ha mejorado y, y seguimos luchando para para lograr igualdades, pero los desafíos personales es siempre seguir superándome. Yo a otra mujer le recomendaría este, que lo que vaya a hacer y la decisión que tome, primero que sea algo eh, que le guste, que le dé placer y que sienta satisfacción. Una persona satisfecha con el trabajo que hace, eh, lo hace de otra manera. No lo toma como un peso, como una carga. Y bueno, si bien lo económico uno tiene que tenerlo en cuenta, este, sobre todo lo que haga, eh, que lo haga de corazón, porque va a ser la profesión que elija para toda la vida. Y aprenderse aprende en la cancha, como decimos. A veces las cosas del libro no están tan claras, pero una vez que estás en, en el lugar es donde más experiencia este, podés tomar y de otras personas también. En este caso, de la enfermería, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hacerlo de corazón, lo que se haga de corazón. Lo principal es querer, queriendo se puede llegar a, a cualquier lugar que uno se lo proponga. Yo elijo vivir la vida a plenitud y lo mismo para los demás, vivir la vida.